Ahora vamos a hacer una dinámica Que ya lo habíamos hecho anteriormente ah, Exactamente Mario, lo hicimos pero muy diferente Al día de hoy porque hoy es un día muy especial Para nuestras mamás Y pues ahora vamos a regalar rosas ah, A lo más exacto. apreciado de nuestras vidas Que son nuestras mamás exactamente, Y pues se Mario. lo merecen Paul Obviamente se Mira. lo merecen por tanto sacrificio Que nos dieron para educarnos Mario Y por tanto sacrificio para sacarnos Paul <risa> Sin ellas no existiéramos Nosotros exacto. Mario No existiera ni nuestro papá Y pues se merecen de perder una rosita hoy por su ah, día exactamente. y pues vamos a hacer esa dinámica a, ver, a ver si les gusta hacer. y a ver qué reacción tienen las mamás Mario porque no es muy común que vayamos por ahí regalando rosas verdad, no, la verdad sí. no. es la primera vez de este canal que lo vamos a hacer igual no va a ser la última ni la primera no, pueden ser vamos varias haciendo Ajá. lo mismo pero conforme vaya haciendo la fecha a ver si hay mamás ahorita pero pues. Paul si no hay mamá vamos a darlas a mamacitas ah, bueno <risa> vamos a regalar las rosas vámonos bueno, buenas tardes estamos regalando rosas por día de la madre Ajá, por día de la madre que madre. se la pasé muy bien Ajá. muchas gracias de nada la sí, primera mamá sí, Mario es la primera me puse muy nervioso Pablo, porque <ríe> ahorita vamos iniciando y es como todo te vas nervioso exacto y ahorita Mario vamos a conseguir la segunda mamá vamos por la segunda mamá porque todavía nos quedan varias 10, rosas y, sí, como 20 rosas Ajá, exacto Mario así que vamos a, a felicitar a te las te mamás de Puerto Vallarta sí no sé de dónde Mario porque pueden ser de varias partes exacto. de México sí no sabemos todavía es tu mami si sí, es tu. Mami, sí, sí, dale una rosa por el, por día, el día de, de las, las madres, dásela, dile feliz día de las madres. <ríe> <risa> Nos, vemos. Nos, vemos. Nos, vemos. Nos vemos. Es un buen ejemplo para los niños. Diario, inculcarles esa, ese bonito gesto, Mario. Sí, Claro, para que mira, le sacas una sonrisa a tu mamá. Ah, exactamente, Mario. Vamos inculcarles a Inculcarles a los niños que desde niños deben de regalarles a sus mamás. Exacto. Porque ellas hacen muchas cosas con sacrificio para nosotros, Mario. Exacto, madre. pues imagínate. No solo el, el día de las madres, ¿eh? El primer paso es sacarnos de su barriga. Exacto. Es muy doloroso y complicado, así que recuerden eso, niños. Denle una rosa a su mamá de perdida el día de las madres y no sean malcriados. Estamos regalando rosas para las mamás. Dile feliz día de la mamá. Sí, sí. Estamos regalando rosas para Por las mamás de las madres, a las ¿verdad? mamás ejemplares que nos trajeron a este mundo. Ajá. Hay Nada. que espero se la pasen bien hoy en su día. Gracias. Hasta luego, Paul. Ahora sí, estás Mario? a punto de dar unas rosas, ¿Ah? las primeras ¿No? tuyas, ¿ah? ¿eh? Sí, Mario. <risa> Buenas tardes. El día de hoy les vengo regalando una rosa a las mamás de todo Vallarta, a las mamás más hermosas de Vallarta. <risa> <risa> no más que. Nomás <risa> tengan cuidado, ¿eh? Porque tiene tiene espinas. Agarren la de más arribita de la rosa. Con espinas y hermosa. ¿Ella es mamá o no? No. <risa> ah, ah, pero no. es mamacita, ella, ¿eh? Bueno, Ahí está bien. De, de, nada, de nada, que se la pasen no, bien. Queremos. Feliz día de las madres. Ya avisen Ajá. Es fácil. Es fácil y rápido, <risa> Le regalo una rosa por el Día de las Madres. ¿Usted es mamá? ¿Tú eres mamá? No, Ajá, no, no, no, pero es mamacita. Pero bueno, también, <risa> exacto. Feliz Día de las mamá. Madres. Bye, bye. Se te da los ojos de corazón. ¿no? Ah, ¿por es por el sol, Mario. Ah, está de bonito tercer ah, sol de Paleta me favorece. Está bien, no, no, Ay, no, no pero está bien, pobre pues, sí está bien. Está pasable. Sí, no, está... no te creas. Está ¿Cómo? Bien. ¿Cómo eso, Mario? No, sí está lo bien. Que eso? Sí está no debe no decir, Mario. No, no, no, sí está muy bien, eh. Po, pues? Ah, exacto, Mario. Ahí saludos si lo ves el video. Felicidad de las madres, es gratis, ¿eh? Regalada para ustedes. Ay. Gracias. Sí. Y para usted. Feliz Día de las Madres sí, sí, y se que se la, la pasen bien, los ¿Ah? El día de hoy nos está ganando el atardecer, el hermoso atardecer de Puerto Vallarta, sí, pero es lo que ya me, me gusta, Mario. Muros, ya, ya nos está ganando sí. la luz. Ajá, exacto, Mario, así que ya Tenemos quedan que menos ya, rosas. Ya mero terminamos, ¿Ah? Pablo, ya casi. Así que ah. vamos a darle, Mario. Exacto, vamos a darle. <ríe> <ríe> feliz Día de las Madres. Gracias. Estamos regalando rosas. Gracias. De bye, nada. Bye. Nos cuesta un poquito de trabajo encontrar a las mamás, porque hay muchas que no parecen mamás, pero no son mamás. Son muy jóvenes, Exacto, Mario. Exacto. ¿Para, para, para, sí, sí, por el Día madre. de las Madres. Y también para usted. ¡Ah, muchas gracias, sí? merece, no. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! favor. Yo estaba mirando muy triste. ¡Ay, discúlpenos! Gracias, feliz, gracias, feliz gracias. día de las madres. Gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. Feliz día de Feliz día de las madres. Sí, feliz, feliz, de la, feliz, feliz día de las madres y la verdad. Pues sí, gracias. Gracias. como vieron, esa fue una olita Sí, una ola, es que me son es chidas, chidas como, esas olas. Como vieron que estaba dando, ah, yo, también Ajá, madre, decía, yo también yo también. hoy porque para mí. Pero fue muy bueno, Mario, eso porque pues ya de ahí todos modos hay para todas. Ya que se acaban. Uh, ya, casi cumplimos, sí, ya casi cumplimos con la misión y con la meta, Mario. Estamos regalando rosas wow. por Día de las Madres. Eh, gracias, qué lindo, eh. la primera que tengo. Eh. Mario, la primera rosa que sí, le dieron. Fíjate, paul, lo, yo pienso como está la niña chiquita, pues no No, pero pues nosotros estamos festejando <risa> a las mamás, obviamente, de Mario. Así sí, que bueno. vamos a continuar. Ahora sí, ya nos faltan menos. menos Mario. Ya casi cumplimos con la misión. Ajá, ya nos faltan solamente y tres. La, y la verdad está muy bonito porque reacciona con una sonrisa de todas las señoras. Ajá, exacto, pues, Mario. Es bonito, fíjate. Me gusta. Y pues, Mario, hay que continuar. A ver si nos alcanzan. A ver si nos alcanzan, Mario, porque donde nos llega una bolita como hace rato, sí. creo que ya. Ya no nos van a alcanzar. Enséñale. No, pues ya mira. Así <risa> nos queda. Pero realmente. es bueno, a eso veníamos realmente. Exactamente. con las rosas que traíamos. Y luego Mario también, para que sean un rato felices las mamás. Exacto. Mario Porque como vieron, esa última mamá que le dimos la rosa también se emocionó mucho. Sí, porque era la primera, dicen. ajá Exacto. Y pues, qué bueno Mario. Nosotros también cumplimos. Me alegra mucho eso. <risa> <risa> exacto. Buenas tardes. Estamos regalando rosas por el día de la madre. Ay, gracias, las madres. Feliz día de las madres. Espero que para te la Ah, ah, es que, como también. está muy joven, claro, ay, no está bien, es dijimos: No, igual no. Felices a las madres. Gracias a las madres. La vimos muy joven, Mario. No parece mamá. No, <risa> sí, por eso yo dije: No, le voy a dar porque podemos a. Ah, no nos podemos insultar exacto, no, puede ser mi vieja, no. por eso, qué bueno que ella me dijo también ella es mamá, pero que a ver. lo bueno que dijo Ajá, Mario, exacto, fue lo bueno exacto. y lo bueno que no ofendimos diciéndole mamá primero Ajá, a nosotros, que antes que ella la íbamos a hacer sentir muy bien exacto Mario, decirle. por eso es mejor Ajá, siempre quedar así con pequeña duda y ya que exacto, ella nos diga exacto. que nos confirme, Ajá. hola, buenas tardes estamos regalando rosas Ajá, para el día, por el día de las mamadas. madres Gracias. ¿También tú eres mamá o no? No, no, ah, no, okay. no. Bueno, De nada, felicidades de las madres No, no, no, no. <risa> no. Mario, no, estaba muy joven Es no, no. lo que les comentábamos, Mario Luego, luego dijo, no, Exacto, no, no. como man. que no Mario, No, yo no soy mamá, no soy mamá. Yo, yo soy libre de eso Estoy a <risa> gusto ahorita Exacto. <risa> bueno, Paul, ya vamos a entregar La última rosa que nos queda A ver si nos la aceptan <risa> Al final, diario Nos dicen que no Disculpe, estoy regalando rosas por el día de las madres, ay, ¿No, ¿no la quiere? No, soy mamá. Ay, de veras, ay discúlpame, ay, discúlpame, disculpe. Pues bueno, ¿ya viste? Es una de las cosas que pueden pasar que no son mamás. Pero fíjate, por favor, es bien raro, ¿eh? Vamos a entregar la última rosa. Disculpe, una rosa por el día de las madres. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. De nada. Cuídense, que le vea ¿sí? bien. Y pues bueno Mario Y ahora sí llegamos Al final de este video Sí, espero les haya gustado esta, Ajá, esta acción que hicimos Y recuerden Mario Dejar su like Suscríbanse activa la campanita Y vayan a seguirnos en Facebook Ajá, Que vamos a por aquí Ahí están apareciendo Las redes sociales De Facebook Y también Mario De Instagram también, Para que nos vean A seguir sí. a Instagram y Incluso en Facebook Ya queremos llegar A 10.000 mil Y ya casi estamos A punto Nos faltan como 3000 mil 4.000. O mil, <risa> mil Para <risa> que ahí vayan A darle like y seguir Y pues bueno Mario Ahora sí nos vemos En el siguiente video Esperemos les haya gustado sí. De nuevo y recordarles feliz día de las madres a todas exacto, las madres exacto es lo que iba a decir feliz día de las mamás y de las mamacitas porque Ajá, hay exacto. unas que están jóvenes y vean se les dice mamacita Ajá, y pues bueno Mario ahora sí nos vamos bye bye hasta el siguiente video y esperemos y les haya gustado bye.